Princesas y eran guapísimas, y por todo el reino les salían pretendientes para casarse con ellas. Un día, paseando las tres, se trobó en a dos mensajes que luchaban. Te ganaré, es le chiré la princesa que quiera para casarme. No, ganaré yo, que soy más fuerte. La llevas Clara, la celota Benito, en el nuestro barco por el 7 marzo. De ningún le puede ganar. Entre que luchaban se miraban las princesas. ¡Qué brutizos! A tu techo chocan, Lara. A yo bien, solo piensan en psicologías. Lancelot el Chilato continuaron luchando buenos ratos. Tica se cansaron de todo. ¡Ya no puedo, mes! ¡Soy rendito! ¡Ánimo, que aún tiene que ganar! ¡Mesaches, Ya hace un rato que todos pillemos pelear. ¿Esa vez qué todos decimos? ¡No lo ves ni que voy! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Pues sí, que somos apañados. En estas que se presentó un dragón granizo de todo. ¡Guau! Wow, me han primer. A luchar contra el dragón. Ahora les demostraré la valura de un caballero. Las piratas no se quedan parecidas. ¡Altra vez a luchar! Estioren buenos ratos. Y a la fin consiguieron felos ¡Bien! Con este estés es más y no metete ¡Ay! ¡Qué mal me han fetado estos animales! Pues ahora se van a enterar. Trocaré al mi amigo Dragorus. Verás si es Y a la vez se presentó Dragoros. Así oh, Así las que le pegado al mi amigo. ¡Tos mincharé un hueso. ¡Miam! ¡Ese minchó a dos princesas! con la cosa balas! Después de tanta lucha, ya no puedo ni con la espada. Soy cansato a saberlo. Me páis somos perditas. Aquí me he dicho ja ¡Ah! Seguro que te yo la deyer. Con el buen gusto que dan las princesas. Sí, no sé si dejarte del postre. ¡Ay! ¡Qué mal me trobo! Me creman los gocillos. ¡Buf! Creo que me voy a... De rapi las dos princesas salieron despedidas por el puño del dragón. ¡Uh! ¡Qué divertido! Son amigas mías. Pero siempre he pensado que eran un pija. ¡Pero Perizo le habrán sentado mal al dragón. ¡Para hacer la digestión. No me No voy ¡Uf, ¡Qué suerte hemos tenido! ¿Sabes bien, princesas? Si no nos ha pasado cosa. Cuando el contemos en palacio, ya verás. Pero qué puedo el <risa> No te te apures para esto las princesas tenemos muy apañatas Siempre llevamos potes de colonia de encima. Venga, a perfumarlo todo. Entre seis se dedicaron a chitar colonia perjudicó el bosque. Dicas se envalló el ácido. Te os preguntaré desde el si la fin el caballero, el futbolista americano y las princesas se casaron. Pero eso no todos lo vimos a contar. Que sed un sol parcés.